Hola amigos, yo se llamo y yo se Juan y nosotros somos Twin, Twin, Twin Cosplay, y somos de la Ciudad de México. Y de cosplay sido alrededor de 7 años Si me escuchan que hablo raros por los colmillos Hola a todos, yo soy Jessica Soy de Panamá, me conocen como Cocoa Cosplay Tengo aproximadamente 9 años haciendo cosplay Y pues nada, aquí estoy Bueno, yo comencé muy joven A los 16 años Y a medida que iba haciendo cosplays Me di cuenta que no era buena cosiendo Así que me Fui más por lo que eran Las armaduras y comencé a competir En el 2018 eh, comencé en lo que era internacionalmente con los concursos de LOL que eran los que me podían dar ese impulso para poder viajar y, a, y en el 2019 fue que logré pasar en uno y a partir de ahí fue que he ido mejorando poco a poco mis técnicas eh, Puliendo todos mis acabados y demás hasta entonces ahorita que he podido darme a conocer ya en el extranjero Y viajar por primera vez aquí al Festival. La verdad nosotros iniciamos en el cosplay en el año 2014, fue gracias a la invitación de unos amigos para ir a una convención en lo que es la Ciudad de México, de ahí empezamos a hacer cosplay eh, de manera muy casual, eh, nos gustaba mucho el reto de poder hacer como las personas que nos gustaban en ese momento y de ahí como que empezaron a jalarnos, después pasó como el gran salto que tuvimos que fue en la competencia del World Cosplay Summit en el 2015, eh, que fue la competencia de cosplay más grande del mundo que se realiza en Japón y tuvimos el gran honor de representar a México y de haber ganado en ese año de ahí fue el momento en que empezamos ya a hacer cosplay de manera constante y ya fue que tuvimos la oportunidad de, pues sí, de viajar a varios lugares y empezar a hacer bastante eh, contenido y la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir haciéndolo y estar acá ahora <risas> Sigo trabajando en mi cosplay de LOL y pues para mi próximo concurso va a ser en Panamá, porque al menos yo me dedico más competitivamente a lo que es los concursos y demás, tanto nacional como internacional, siempre que hay una oportunidad, le meto si hay internacional por algún lado para ver si salgo. Muchas veces ahí he estado pisando fuerte en algunos lados, pero quedando ahí picando y aprendiendo más que nada. Y sí, tengo planeado viajar próximamente en octubre, si no me equivoco, a Costa Rica, que me invitaron también como jurado y cosplayer. Espero también próximamente vuelvan presenciales, así internacionales, para poder seguir viajando. Y pues, si alguna, algún evento sale por ahí, yo me voy. <ríe> Bueno, para nuestro caso la verdad estamos muy emocionados, eh, recientemente tuvimos la oportunidad también de colaborar con League of Legends, hicimos a uh, Fiddlesticks eh, para una producción que hicimos de Guardianas Estelares y la verdad se nos quedó el hype durísimo, y ahorita estamos peleándonos Juan y yo por a ver quién hace a Rakan, Guardiana Estelar. Eh, es un personaje que los dos lo vimos y queremos hacerlo y ahora estamos como a ver quién se lo queda. Eh, yo quiero obligarlo a que haga, es real, pero no quiere. Eh, y ese es como un plan que se viene muy cercano de cosplay, eh, continuando sobre todo de League of Legends porque ya nos encanta League of Legends. Eh, de ahí en fuera tenemos también algunos este, eventos próximos, eh, tenemos uno en Corea, tenemos otro también en Estados Unidos y también algunos otros proyectos por ahí eh, locales en México, sí, también secretos, pero también en México, en Ciudad de México. Y estamos muy emocionados por mostrarles lo que se nos viene, igual tenemos la idea muy loca eh, de hacer como a Inuyasha y Seishomaru, pero ahora con esta peluca la estoy pensando mucho porque el cabello largo es lo peor que puedes usar en cosplay y la verdad es que esas personas tienen un cabello de aquí hasta el tobillo, pero sí. Sí, definitivamente sí, queremos traer eh, algo diferente, sobre todo FestiGame que tiene de las competencias más grandes acá de Chile de Cosplay. Eh, queríamos, en esta ocasión venimos de jurado junto con Cocoa eh, y bueno, obviamente también muchos talentos locales y queríamos traer parte de nuestros eh, trajes ahora sí de competencia porque también somos fervientes competidores de cosplay. La verdad, durante nuestra carrera no hemos podido competir tanto como nos gustaría, pero siempre nos ha encantado el reto del escenario, del performance, de los, de los trajes grandes. Eh, yo personalmente soy mi amante en la vida, es este, la goma eva, eh, sobre todo todos los materiales industriales. Entonces traigo una armadura con la que competí eh, en Suiza y estoy muy emocionado de mostrarla por acá. Y también Juan por ahí trae unos trajes más pesados, sobre todo para la competencia, pero a ver qué tal. <risa> ¿Ah, sí? ¿Ah? Hoy quise venir algo un poco más leve, bien elegante, <risa> elegancia la de Francia, pero sí, para mañana sábado y el domingo traigo armaduras pues ya twin sabe que me dedico también a armaduras B, lamentablemente no pude traer mi cosplay de B completo pero vengo con mi B, mi B clásica y para el domingo si sí vengo con alas con mi cosplay de Kale Dragon Slayer, la expectativa para el concurso realmente me impresionaron, no pude ver tanto solo por medio de stories pero sí vi cosplays muy buenos, hasta animatrónicos que se movían, y estoy bastante emocionada de poder aprender de todos estos participantes y ver el nivel que traen, porque el nivel de Chile me parece que es muy alto por toda la calidad de materiales que tienen a disposición acá. Bueno amigos, si tienen alguna expectativa o les gustaría conocernos un poco más, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Twin Cosplay con 2 i, y un saludo para Pagua.cr. Pueden seguirme en mis redes sociales como Cocoa Cosplay, Facebook, Instagram, Youtube, en todos lados Cocoa Cosplay. Y pues un saludo para Pagua.cr eh, Bueno, muchas gracias de nuevo a FestiGame por esta invitación Sobre todo a toda la gente maravillosa de Chile Muchas gracias por estar acá con ustedes, convivir Y sobre todo también este, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales Ver más de nuestro trabajo, nuestro contenido Nos pueden seguir en Twin Cosplays con, con dos i's Porque así lo escribo y por qué no eh, En todas las redes, en Instagram, en Facebook Y también en Twitter y YouTube Y la verdad muchas, muchas gracias Y también no se olviden de seguir a Pagua.cr Muchas gracias